nos gustó mucho, tienen que venir, está muy bonito, este, la gente es muy amable, todo muy bien, aparte aquí tenemos a nuestro guía Emán, eh, eh, la verdad ayer este, nos llevó a los templos, eh, una visita muy padre, eh, eso, y, la, y si está bien contratar un guía para que te vaya explicando todas las preguntas que quieras de la India y él habla español, y te las puede contestar, pero bueno la ciudad nos, nos pareció muy agradable. Hay hoteles de todo tipo, desde un guest house hasta un hotel de este, gran categoría. Nos pueden elegir de dónde hospedarse. Eh, y, y, puedes, este, también lo que nos gustó de la ciudad es que puedes ir a muchos lados caminando. Eh, hay un mercadito, está el palacio, eh, también la comida. Este, templos. Nos gustó mucho. Hay templos. Pues nos despedimos de Budapest. Ese es nuestro taxi. Se bajó a servirse un poquito de agua. Ahí se toman agua ellos. Ahí se cae bien, allá. Estamos en un Tata. Esta es marca de coches de India. Ya nos explicaron que Tata es casi el dueño de toda la India. Viene de todo, hasta centros comerciales. Vaca. Hola, vaca. Hola, vaca. Compró sus flores, agarró su agua. Son muy este, espirituales y religiosos. For you. Oh, nice thank you. Have a nice day. Thank Good you. luck. Okay. Thank, thank you. you. Nice smell. Rose. Yes. Thank you very much. We can take from you. Mexico. Mexico. How do you like in Daipu? Very nice. Very much. <laughs> Thanks honey. Thank you. Thank Namaste. You. Namaste. Vamos, vamos. Yes. Thank you. se le pone? ya estamos en el aeropuerto de Udaipur. Eh, llegamos un poquito, bueno, antes, como hora y media antes del vuelo. Eh, y bueno, estamos, eh, compramos unos cafés. Por dos cafecitos fueron 15 pesos. No, 30, nos, 30 por los dos. Pero a 30 pesos mexicanos. Por los dos cafés. Por los dos. Y bueno, eh, estamos esperando el vuelo. En unos minutos ya nos este, a hacer el check-in y a subirnos al avión rumbo a Yairpur. Y eh, bueno, nuestro taxista de Udaipur le llamó a su amigo de Yaipur. Muy buena onda, otra vez. Otra nosotros, vez nos tocó. Y va a esperarnos con un letrero que dice México, ahí en el, en el aeropuerto. Que no nos preocupáramos por nada, que su amigo nos va a estar esperando. Y él nos va a llevar a toda la ciudad. Y es algo que, pues, bueno, hay que platicar con él a ver cuánto nos cobra, porque. Como nada más tenemos una noche en, en Jaipur, creo que puede ser buena idea de que desde el principio optimizar el tiempo y nos traigan para arriba y para abajo. Sí, queremos aprovechar este, nuestra estancia en Jaipur. Este de ahí es nuestro avión.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 eh, ¿qué? Pero, es un jet de un jet sí, dos y dos allá Dos y dos, También nada más 3 Es chiquitito uh -huh. También el espacio para meter las cosas Es chiquito Tiene su aire incondicionado Tiene su lampadita sirve Y ah. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, ya casi despegamos el avioncito ahí se ve, atrás un poco ahí está la perspectiva ya casi nos vamos trae comida ah sí, sí, el menú. algo que vimos no. si lo ordenas de niña te cuesta más barato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 Minty Chicken Tikka Soup in Multigrand Bread. I'm sorry, to show you a John Bichon... to Llamas a Jaipur. Jaipur. Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur. Ahí viene la primera maleta y ahí viene la segunda. por nosotros. Babu? Ya. ¿Qué te ayude a ti? Él es el que en la mañana hablaron por teléfono con él, nuestro otro taxi, de Udaipur. Bueno, nuestro no, taxista se está poniendo de acuerdo con un Państwo, taxista de, este es de, de Udaipur, se está poniendo de acuerdo con uno de Udaipur, para que vaya a recogernos al aeropuerto, y nos va a dar la vuelta el día que vamos a estar allá. habló okay. Papu. Ah, ok, ok. Aquí va a traer el carro. Ah, es un Toyota. Son Toyota. Per palas gritas. Ya, ya. Per palas. ¿Ya no? está. Okay. La primera impresión está como un poco más ordenada la ciudad, está como más calles más amplias, parece ser que está planificada. Al menos la salida del aeropuerto. El aeropuerto sí está más. Y está como más céntrico. El otro, el de Daipur, sí estaba más lejos. este sí se ve más céntrico. This building name? Park. Okay. The, this building, name. yes. Okay. And when year okay. old. Is near. One year old. One year old. One year. Okay. This one is a shopping mall and ah, nice. restaurant oh. and theater. Ah. Movie theater. Oh. It's nice. World Trade Park. Es un centro comercial. Tiendas, restaurantes, cine. Ah, está padre verlo, viste. Están mal, eh. Las Azcán está aquí en este hotel Ahí tenemos a Gingis Tenemos aquí a María Félix También vino Y acá está nuestro cuarto ahora sí, esta es nuestra habitación se llama Haishamaser. Haisamaser. Ya nada más la puerta. Yo adelante. Pase a nuestra habitación. En Jaipur. Jai eso no se sé si llama la habitación. Jaisalmer. Sí, tiene nombre la habitación y eh, hoteles Per Palace está Estamos cerca de la estación de trenes de Gaipur. la luz de las velas y se alumbraba todo por parte eh, que era donde son las habitaciones del maharaja eh, de un lado es el era la habitación del maharaja como un pasillo muy grande decorado en el fondo estaba la habitación, tenía dos esposas que la habitación de una de ellas y del otro lado, eh, exactamente de la misma posición, pero del otro lado estaba la de la segunda esposa. Sí. Uh -huh. eh, lástima que el, en el video no se da todo el detalle, pero está muy bonito eh, y sobre todo todo el, el trabajo. Tardaron 14 años sí. en construirlo. Nos está diciendo nuestro guía, eso fue que tardaron y... Este juego fue traído de Bélgica. Vamos a seguir aquí en el Parte de Amber. Bye. Fue bueno, ese, fue, ese es el fuerte por así decirlo, donde se quedaban los soldados y todo el ejército del rey. Y acá era donde. Palace hay dos, uno que es el Cheritash, que es donde estamos esperando, y otro es el Pearl Palace normal que es donde ustedes estarán en el último piso del hotel. Están como a medio kilómetro de distancia, no, menos. cinco cuadras. Son unas cuadras, sí, son unas cuadras de distancia eh, y bueno está hasta el último piso. Top está top. bien padre porque está todo verde este, y muy agradable para hacer aquí una tardecita. Ya leímos la carta, pedimos una manteada de mango, que bien buena. Y ahorita que nos traigan la comida, ya se las vamos a enseñar. Está buenísimo. Pedimos un pollo, un curry, picoso medio, unos hongos con lafos. Un pur? Good. Good. good, good. Me vinieron a preguntarle que si estaba buena. Que Si está buena, estaba buena, pero yo que Uda y no se entiende nada. Hongos, con ajo y aceite de oliva. Pan, está buenísimo. Ah, las tortillas que hacen aquí. Y pedimos también unos noodles. Estamos haciendo el tour de los noodles, aunque no son hindúes, pero a ver cómo los hacen. Eh, hay unas bebidas Esta es un Orange Relaxing Y esta es un Ginger Ale con aranda ¿no? uh -huh. Están muy refrescantes Estamos a 30, 31 grados no, Pero no se siente, ¿eh? no se asusten La no, verdad no, que el... Pero incluso en la calle 30, no hay no, no, nada que ver sí. Puede sonar alarmante Pero no Y perdón que ya Gracias. no les enseñamos al principio Pero estaba tan, olía tan rico Y que se nos olvidó grabar pero bueno, que sea un poquito así, está buenísisísimo, muy rico todo.